Una persona falleció y dos ingresados en el Hospital San Vicente de Paul tras ingerir un café que presuntamente estaba envenenado el pasado fin de semana. Aún se desconoce si se trató de un acto premeditado o accidental. Los familiares del señor Juan Antonio Candelario, hoy occiso, narran lo sucedido. Cuando a mí me llaman me dijeron que era un ataque y después me dijeron que, que iba a ser un café que se iba a envenenado. ¿ay? El, el café que estaba envenenado, entonces, ¿qué presumen ustedes? ¿Qué pudo pasar ahí? Hay un enemigo que quería envenenar a la mamá de ella, parece. Y como ella siempre le da café a la gente, usted ve que ella es bien buena gente, ella es cariñosa. Ellos decolaron el café a las 3 de la mañana porque la hermana mía tenía una graduación para Santiago. ¿Quién decolaron el café? Mi amigo, mami. ¿Tu mamá y quién? Y mi hermana. Bebieron del café como a las 3 de la mañana. Ahí el padrato mío también bebió, bebieron todo lo que estaban ahí. Después como a las 8 o las 10 de la mañana repitieron el café otra vez, entonces ahí fue que devolvió y hicieron daño el café. En tanto que los dos afectados que residen en la comunidad de Naranjo Dulce del Distrito Municipal de La Peña, donde ocurrió el hecho, afirman no conocer los motivos ni quién pudo verter veneno en el café, o si se trató de algo accidental. Adiós, que no podía estar de una maldad en la barriga vomité allá sí. de produce, yo no sé si era porque estaban luciendo la finca ya vez le se le entró la, el químico tal ¿no vez fue eso el propietario del colmado que vendió el sobre de café asegura el mismo estaba en buen estado muestra la fecha de caducidad que lo sustenta